amigo craneano, amiga craneana que estás del otro lado del cristal. Nosotros somos Cranion y hoy que te queremos platicar de algo que realmente nos emociona, ¿no? Y es cosa que nos apasiona a todos, ¿no? Nuestros discos favoritos sí, o ¿no? nuestras rolas que nos han marcado así la vida. Así oh. lo es, así lo es. Ay. No, y de a ti, ¿qué te ha marcado? <risa> bueno, hay un par de discos que me marcaron, uno Fue el cuadro Finia de The Who, cuando yo era chavito empecé a oír ese disco y de ahí me decidí a tocar batería. Después de oír ese disco, dije yo quiero hacer esto. Era un disco de mi hermano, venía yo de la primaria, lo escuché completo y dije, oh, ¡Órale, esta es la onda, esto es lo que quiero hacer! ahí empezó todo, con el finia de The Who y un disco eh, en español que me gusta mucho se llama Canción Animal de Sol Estéreo se me hace súper bien hecho, súper orgánico las letras son muy poéticas me encantan, esos dos discos me gustan finia de The Who y Canción Animal de Soleteria. ¿Viste? ese disco de Sol Estéreo tiene un sonido sí sí es un gran disco no, no, no. Tal vez el mejorcito de eso. ¿Y tú, mi voz? Bueno, yo creo que después de oír Infantiles, el primer disco que dije no Nomá Cayó, que eran los 70 y como yo tengo seis hermanos más grandes que yo, y el que menos me lleva, me lleva cinco años, pues me tocó escuchar música disco. Entonces el primer álbum que soy pues, mucho en mi casa y que me encantó fue Saturday Night Fever. Uh -huh. Es un disco también. Pero es un Hizo caso, un así, ¿cómo no? Sí. no, pero aparte pero de, del Saturday Night Fever, este, trae varios artistas, ¿no? no por eso, ayer empezó todo el... Y Von Elliman, que trae, me encanta. Todos ¿Sí? ¿Sí? sí, todos fueron éxitos. Sí, todos. Entonces, sí, todos fueron éxitos. Y también otro, otro disco que tiene un sonidazo, ¿no? Son pocos los discos hoy en día que tienen una calidad de audio tan cañona, ¿no? Sí. Se me acuerdo que después sí, después salió el de Grease. Ah, también. Y también como fue súper, eh, esos dos como que en esa época pegaron durísimo, ¿no? Sí, no, pues estaba en ¿no? el que ahí empezó el despegue pues, de la música este, ¿no? De música ya rockerona, pues, uy, el de Where It Hits, el uno. En mi casa se sí, veía así, música disco y no eran muy rockeros. A Queen lo descubrí yo solito por ahí. ¿Cómo? El 4 for de Foreigners. Ese despuésito de, de Queen empezó a pegar Urgent, me acuerdo, purísimo. Sí, mis también. que Foreigners son tan pedos! ¿Cómo, mi Carlita? Cuéntanos. Yo es que no, no tengo como un disco, la verdad. Igual, rolas que me han marcado, que me han gustado mucho, igual han sido de Queen, de Police, de Grand Funk, pero ya más reciente, yo creo que para darle variedad, este, <ríe> me gusta mucho un disco de Muse que se llama Seco Love. Este, está muy variado, está muy poderoso. Es muy diferente a lo que venía haciendo Muse. Ese disco completito, sí... Me, me gusta mucho Sí, yo creo que Muse es una de las bueno, ah, el, más más recientes que, que son las más interesantes sí, me, gusta eh. mucho, sí. la, me gustó mucho la música, pero... No, no, no, no, no. ¿No? ¿No te llenan las orejas? Nunca no, ¿Tú, mi no, no, Toño? No, no, no. Pues a mí... Obviamente a mí el Alive de Kiss fue el que me marcó Cuando oí ese disco <risa> ¿No? Toño Freely Ah, fue ese o Papá, Persimente ah, <risa> <risa> Y con otro que también es Todavía me convencí de que yo quería tocar la guitarra Es el Don't Look Back de Boston Ay, es un discazo también ¿eh? Discazo Ese disco, ese sonido de guitarras que nunca lo he podido mular, Esos dos sí me marcado. Digo, tengo muchos discos que me gustan Y muchos artistas que te admiro y te este todo Pero esos dos Tú Leo? Yo también tengo muchos discos que Pero uno que así Cuando lo escuché me voló a la cabeza Y después pues, vi la película Pink Floyd The Wall Es que es un todo, ¿no? Es un uh -huh. concepto bien cañón, ¿no? Y en español, se, hay un disco de La Unión que no es muy famoso, que okay. se llama Hiperespacio. Uh -huh. No manches con el disco, los arreglos, el sonido. <risa> hay una rola, fue sencillo de ese, de ese disco, que se llama Negrita. Y el solo flamenco lo toca Alejandro Sanz, cara. y uh -huh. no manches. Cara. Está muy, muy, muy chido. Es un disco totote en español. Yo creo que de los mejores discos en español que no he escuchado. También en español, el Rock and Rios. Eh, buen ¿no? disco. El Nervio del Volcán también es Sí, también es. Sí, otro disco que también cuando lo escuché me voló la cabeza, The Number of the Beast. Ahí fue cuando dije, yo quiero hacer eso. Curiosamente, todas las rondas que estuve nunca fueron rudonas. Pero ese disco sí, cuando lo escuché, dije, a The Piece of Mind sí, también. Sí, también. Ah, una bien. rolita de un disco que en particular dije, manches, sí, fue de, en esa época que, que yo quería ser guitarrista, pero no, manches, la cabrón, La de Scorpions, Can't Live Without You. Ay. <risas> <tose> wow. <Okay>. Su, <re elistically> sí, este disco de Blackout completito. Sí, ese disco es bueno, muy ¿eh? bueno. Sí, ¿todos un, ¿todos también, también con mis discos favoritos de hecho. Ya pasa, muy Pero bien. No saben mucha música. ¿verdad? Ya saben un poco más de lo que nos gusta. A los Cranion, lo que nos marcó, lo que empezamos a escuchar. Y pues te queremos decir que nos des un like, suscríbete a nuestro canal y visita www.cranion.com.mx. Nos vemos en la que sigue. Nosotros somos Cranion, el poder del amor. Pórtate mal, cuídate bien <risa> y nos vemos en la que sigue. <risa> este es una banda que está trabajando, que tiene. Una buena presentación de, de banda, música, trabajo, compromiso, tiene sus redes sociales actualizadas, disco original, trabaja, se siente y aquí lo están viviendo ¿Cómo dice la gente de este lado? Desde allá atrás, desde aquí en medio, desde este lado que somos los privilegiados están hasta adelante, señores. Bueno, pues anunció rápido que Cranion, van a nominar a Premius Crani, sexta edición, una organización que premia. Puro talento nacional, puro talento mexicano para el mundo. Así que los digo otra vez con gran acción. De gran león, creo que por lo que veo aquí en Acción 10, es que van a tocar uno de sus mayores éxitos para todos. Que no brinque, que no corran dentro de este foro obviamente, se va a tener que salir. Tienen que brincar y correr todos con esta pero bueno, que no corran, que se quiten. Let's go!